Vamos a realizar una multiplicación de 7 por 3, entonces en una mano tenemos 6, 7 y en la otra con los 3 dedos extendidos, vamos a ir tocando los dedos de la primera mano, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21. 7 por 3, 21.